El domingo 10 de abril se realizó la primera consulta de revocación de mandato en la historia de México. La herramienta de democracia participativa estuvo rodeada de polémica desde un inicio. De entrada, quien convocó fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que la oposición juzgó como una táctica para posicionar a su partido de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, tanto AMLO como varios gobernadores y funcionarios emanados de Morena y sus partidos aliados criticaron la actuación del Instituto Nacional Electoral al instalar 30% menos casillas que las que hubo en las elecciones intermedias de 2021. Al final, la participación ciudadana rondó en 17.69%, según cifras preliminares difundidas por el INE, lo que se traduce en 16.427.617 ciudadanos, de los cuales el 91.86% mostró su apoyo para que continúe López Obrador, y 1.052.077 179 ciudadanos pidió que deje la presidencia como dato curioso en esta consulta AMLO obtuvo 15 millones 92 mil 940 votos a favor más de lo que obtuvieron Ricardo Anaya y José Antonio Meade, candidatos del PRI y el PAN en las pasadas elecciones presidenciales donde el panista consiguió 12 millones 610 mil 120 votos y el priista 9 millones 289 mil 853 sufragios